Eh, bueno, buenos, buenas tardes a todos, bienvenidos, eh, alumnos, compañeros mentores, eh, otros profesionales de la casa. Bienvenidos a la, que la tercera quedada de HCP. agradecer creo que lo, el primer, lo primero de bien nacido será agradecido al Le Cordon Bleck, que nos acoge hoy para celebrar esta, esta jornada, que nos ha obsequiado con un café que muchos de vosotros ya habéis disfrutado y otros habéis incluso comido. Así que lo primero, muchísimas Gracias. Rosario Amada, la directora general y directora académica del Economble, que hoy nos acogen, que, que creen también en el valor y en, las, en lo que todo lo que supone el, el ámbito de las competencias, las habilidades, que hoy vamos a abordar desde el ámbito de la cocina. Y luego, pues agradecer particularmente que han hecho eh, un esfuerzo eh, en agenda eh, por estar aquí con nosotros, para no liarme con el restaurante Begoña, que es antigua alumna de Economble, de que es la fundadora del restaurante Étimo. gracias, Y luego Fernando, que también es antiguo alumno de aquí de la casa, que ha cursado a HCP también y que nos <risa> contará, y que es jefe de cocina en el Jardín Oxfila de Mario Sandomal. Bueno, gracias a los dos. Y luego nos acompaña eh, Soraya Muriel. Soraya es profesora de HCP en el grado de gastronomía, que también hoy nos secundan en esta jornada con todos vosotros. Así que nada, damos comienzo hasta... Ah, perdón, Juan, perdóname. No pasa nada. Juan, perdón, que es el director técnico aquí de la escuela, que se ha podido sumar y además hoy tienen bastante lío, por eso la confusión. Perdóname. Así nada, eh, bienvenidos a todos. Y en primer lugar, yo creo que es importante para que contextualicemos, le he pedido a, a Rosario que nos cuente un poco qué es esta institución, qué hacen y cómo trabajan con, con sus alumnos.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 nos metemos, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, incluso con gente que forma parte de nuestro personal para, para apoyar en esta formación. No sé si quieres que cuente algo más, que me enrollo. Pero, no, en relación con lo que estaba comentando Rosario, veréis que muchos de vosotros tenéis una, una tarjeta que hemos dejado en los sitios. Eh, el objetivo es que si alguno quiere formular algún tipo de pregunta, la contesta, incluso puede ser anónima, no tenéis que decir... Y tanto mi compañera Rocío como mi compañera Laura las recogerán y luego las irán trasladando. También lo tenéis, eh, lo hemos puesto por Twitter en el hashtag que da FCP. Si alguno quiere formular alguna pregunta, mi compañera Paula, que también está por allí, la recogerá y las formulará. Por lo cual os invito desde ya a que cualquier tipo de pregunta que os surja a medida que, que vayamos hablando, porque el objetivo no es generar una comunicación unidireccional, sino que hay un coloquio sobre las competencias abordadas desde el ámbito de la cocina. Sin más, me gustaría, empezando, si os parece, por la derecha, luego yo me hacia la izquierda, que eh, nos contaseis cómo habéis llegado... Dos preguntas. ¿Cómo habéis llegado aquí, en vuestro caso, a trabajar aquí en Le Cordon Bleu, ¿Y qué esperáis de los profesionales que estáis formando a nivel de competencias y de habilidades? Tu vale. opinión, Hermano. luego... ¿Cómo llegué aquí yo, dices? Sí, exactamente. <risa> Mi recorrido. Vale, pues buenos días a, a todos. Así me ven todos, ¿no? Vale, pues... Mira, yo llegué aquí después de...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 el ritmo de la escuela y los tiempos nos permiten, pero en eso estamos. Genial, gracias, Amada. Bueno, por aquí me gustaría además que nos contaseis antiguos alumnos el eh, leído de vosotros, me he preparado que has abierto recientemente, hace ¿no? un año llevo restaurante que has abierto, 15 meses, 15 meses que tenías, estamos trabajando en otros. Teníamos otro, pues, previamente, sí. Si nos cuentes un poco, poco, si quieres. y luego, ¿qué esperas de la gente que trabaja contigo en tu cocina? ¿Qué crees que es importante? ¿Qué esperas de ellos como profesionales? Aparte del conocimiento puramente técnico, ¿qué, qué, qué es lo que esperas de una persona que está trabajando contigo?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 Post, me hay, en... Perdona, me dicen si para la voz. Sí, una... sí, sí. Más alto. Sí, sí, sí. <risa> Yo creo que estoy gritando. Sí, <risa> perdonadme, hace saber que estoy gritando. Sí, bueno, bueno estoy bien sentada. Sí. Eh, eh, lo que os decía, podéis tener todo el conocimiento del mundo, todas las habilidades. Eh, eh, prefiero una persona que tenga actitud. No. No me preguntéis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 eso es un lo que yo quiero ver, Quiero mantener la ilusión. La cocina es un estilo de vida. Aquí no podemos venir a hacer ocho horas. Esto es para continuar y continuar y continuar y que cada día crezcamos juntos. Entonces, que me den actitud. No te, lo nada. te lo compro. <risa> te lo compro. <risa> <risa> Fenomenal. Muchas eh, gracias. Fernando, también preguntarte de esto mismo. Sí, lo mismo. También, eh, no sabía, claro, también lo menos, Es hermana de María José Díaz. Sí. Ajá, gran mentora y propulsora de todo este proyecto dentro de la universidad. Bueno, sí, yo he sido durante... Bueno, mi nombre es Fernando. Eh, he sido durante 10 años en la universidad el hermano de manejo José Díaz. Eh, yo empecé haciendo informática, hice como unos 4 o 5 años de informática, hice hasta las prácticas de, de trabajo, me quería contratar en mafre, eh, dije que no. Digo, voy a hacer otra carrera, que con esto no tenía porque no me gustaba, voy a hacer arquitectura. Obviamente no terminé informática, me pasé a arquitectura. E hice otros cuatro años de arquitectura, creo que incluso aquí hay una alumna que, ha estado, que me habrá visto presentar algún proyecto. y, Bueno, eh, tampoco la terminé después de cuatro años. Total que elegí, elegí: voy a hacer un parón, me cojo un año, voy a ver qué hago con mi vida, porque si no quiero arquitectura, no quiero ser, no quiero ser informático, voy a ver qué quiero ser. Me voy a Inglaterra para no desperdiciar el año entero, estudio inglés, me pongo a trabajar en una cocina. Estoy un año en una cocina, bueno, un año, unos 10 meses o así, en una cocina francesa con un francés, <risa> un poco personaje, pero aprendí muchas cosas, sobre todo lo más importante que aprendí allí es que se me daba bien, me gustaba y, y que era algo que, que podía hacer el, el resto de mi vida. Y pasarlo al plano profesional, porque obviamente allí lo que yo hacía, dirigía incluso la cocina, a lo, empecé en The Office, de Papa, hice de todo. Y, y me pasó a la cocina y acabé siendo un jefe de cocina mientras que el dueño no estaba allí sin ningún tipo de estudio ni nada, al final es, lo que dice coña una actitud que tú coges, te gusta y la va, y la, y la va subiendo niveles cuando vine aquí, hice otra vez el intento de terminar de informática <risa> lo cual me duró dos meses y, y me pasé y me vine directamente al pueblo. Eh, esto ya ha sí sido otra historia, yo llegué aquí yo llegué, mi paso por varias carreras ha sido, vamos, sin pena ni gloria, eh, los profesores me querían matar. Obviamente, eh, ya sepáis que tuve una mentora, esa mentora era, era Nadia, eh, eso y ha cambiado mi sistema de vida absolutamente. Me ha llevado, una mujer que ha confiado en mí, día sí día también, hasta que encontrara eh, lo que me gustaba, era un fenómeno, era un fenómeno y yo un fenómeno, <risa> sin media carrera, 28 años, vengo, vamos, más, más rebotado de todos los sitios que ninguna otra persona que le hubiese conocido. Todos mis amigos, uno en Washington, el otro acabando carrera, le sacaba tres años y tenía ya su carrera, su trabajo, su, y yo perdísimo. Pero a nadie lo decía, claro, decía, cuando encuentres lo que, lo que a ti te gusta, dará el mejor Fernando que, que hay en ti. Entonces, vine al cordón, esta estaba yo creo que ya sí lo aproveché, eh, me machaqué, igual no mismo puede pensar otra cosa, pero... eh, me machaqué, eh, trabajé, era lo mío, obviamente ya no era lo otro, era algo diferente. Acabé el cordón, le consulté a Amada, dónde me voy, eh, dirigíme un poco, porque obviamente ya me había dirigido y me iba a poner en sus manos en donde hacía las prácticas. Siempre tenemos los pájaros de las prácticas, son más menos en Michelin, etcétera, etcétera. bueno, ya, yo no pregunté nada y además me dijo vete con Mario, me gustaba Mario, Mario Sandoval. Me fui a Coque, me gustaba Mario, me gustaba su cocina porque es una cocina transparente, no tiene floritura, es una cocina de productos y, y además con, con, mucha, con mucha tradición, española por supuesto. Y, y nada, pues me fui allí, estuve mis prácticas en tres meses, estuve dos meses, me cogió para jefe de cocina eh, suyo en, en un hotel que estaba asesorando, y, y nada, ahora sigo en el otro Orfila, en el jardín de Orfila y llevo aquí dos años y medio, llegué pues bueno, podréis imaginar, tenía una experiencia en Inglaterra que no tiene nada que ver con, los, con este tipo de restaurantes. Más perdido que nada, eh, me pusieron de jefe de cocina, no había visto un papel de, de cocina en mi vida, eh, con un equipo que ya estaba hecho, aquello estaba todo muy, muy uniforme, no, no había ningún tipo de control, bueno. Al final hemos hecho, después de dos años, un gran equipo, eh, hemos ganado un sol, eh, ahora que yo empiezo a funcionar, pero bueno, después de eso, eh, ya la última pregunta, lo que hay son personas. Yo directamente no contrato ni por currículum eh, ¿A quien contrato es porque lo he tenido unos meses a mi cargo? ¿O he estado de práctica o tal? Y son a la gente que yo le doy las oportunidades. Al final, eh, en una cocina con tanta presión, con tanta tensión, un muy buen cocinero que sea, que, que yo no me considero, ni mucho mejor cocinero que, que, que los que tengo a mi alrededor. De hecho, prefiero que sean mejores que yo. Eh, lo que necesitas son gente que, que, que sea capaz de hacer una piña en los momentos, perdón por la expresión, más de mierda que hay en, en el día. Entonces, con tantas personas y con la gente que tenga, eh, aparte de capacidades que sean gente buena, íntegra, que, se haga, que sepa encajar en un equipo y que, y que tenga gana de esforzarse cada día y de hacer un trabajo. ¡Fenomenal! Soraya, Soraya que recuerdo es, es la profesora del Grado en Gastronomía de la CTP. Soraya, también si nos cuentas un poco tu experiencia también del de aula, de cómo se trabaja, cómo trabajamos desde la universidad. Pues a ver, eh, Amara ha contado hasta el momento, ha mencionado a los ocasiones la mentoría. La mentoría es el ámbito individual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 entonces es mucha responsabilidad lo que tenemos con la sociedad a partir de la misma.